y estamos participando de las Quintas Jornadas eh, de Educación. Están organizadas por una, un nucleamiento de estudiantes eh, que se llama Comisión de Educación y eh, todos los años se eh, convocan, sean eh, exponentes estudiantes, graduados o los propios profesores de la casa y de, y de otras universidades incluso. Eh, para nosotros es muy importante, digamos, eh, poder intercambiar eh, con los estudiantes eh, hay que pensar que estas son jornadas extraáulicas, o sea, eh, la participación de los estudiantes es eh, por motus propio, o sea, no, no es un trabajo de las cátedras, así que en ese sentido valoramos fuertemente digamos, esta, esta iniciativa. Nos interesa y nos preocupa eh, muchas problemáticas que son educativas eh, y estas iniciativas, sobre las jornadas surgen a partir de esos debates y charlas en torno a, a cuestiones educativas que por ahí no se trabajan eh, en, la, en las cátedras o, o que nos están pasando socialmente y nos atraviesan como, como institución, como eh, futuros educadores eh, y como militantes en, en torno a lo educativo. De la comisión intentamos que se expresen esas cuestiones que se están desarrollando acá en la, en la facultad, es decir, que son todos trabajos de investigación que son desarrollados por la universidad, que tienen financiamiento de la universidad y hay otros que no. Entonces intentamos que eso se transmita e invitar a la gente a los movimientos sociales y demás. Las jornadas nacieron principalmente como una necesidad de los estudiantes de tomar la palabra sentíamos que los estudiantes atravesábamos distintos trayectos de formación eh, que eran importantes profundizar más allá del cursado de las cátedras digamos y sentíamos que bueno juntándonos convocando otras voces me acuerdo que en su inicio teníamos una necesidad de trabajar con los docentes del nivel secundario con el gremio eh, para conocer conocer más eh, bueno fuimos convocándonos y, y se materializó esta inquietud esta preocupación por la propia formación y por la, el proyecto universidad que queríamos, o, o, o la carrera que pretendíamos, eh, todo eso se materializó en una jornada de debate, eh, que bueno, como decía, ya llevan cinco años de de, bueno, de, de, de de ir realizándose. Para mí es un inmenso orgullo y creo que lo que caracteriza fundamentalmente a esta, a esta jornada, que no es un dato menor, es que acá toman la palabra todos. No son solo los catedráticos, ¿no? entre comillas, sino que son los docentes de las cátedras universitarias, los docentes de nivel secundario, los estudiantes de nivel secundario y de nivel universitario, y también gente del gremio. Entonces eso nos permite complejizar la mirada hacia la escuela, que es lo que nos interesa no dejar de mirar. Me parece muy interesante que sean los estudiantes y las estudiantes quienes gestionan el espacio, quienes lo articulan, en la medida en que una de las largas tradiciones de la universidad es que los estudiantes y las estudiantes plantean cuáles son las condiciones para su propia formación, en general reñidas con las maneras en que tenemos los profesores de pensarla, y eso es siempre potente porque no deja de existir esa esa potencia estudiantil para reclamar una forma de saber. Lo que yo traje fue un pensamiento sobre lo que serían las políticas del conocimiento, cómo emergen y qué significa eso para el estado actual de, de las sociedades, pensar que bueno. hay políticas específicas para el conocimiento. Así que mi ponencia trasuntó sobre esos temas y conversamos después sobre saberes legítimos, saberes ilegítimos y las consecuencias que eso tiene para la universidad. haciendo un cierre con una jornada eh, musical que se llama Rapeando Realidades. Eh, bueno, están participando eh, jóvenes de varias instituciones de la ciudad, como son el CAG eh, Mate Libre, eh, la Escuela Bazán y Bustos, la Escuela Neuquén, la Escuela Moreno, eh, vinieron jóvenes de Santa Fe, de la banda Alto Vuelo, y bueno, y contamos con la presencia del Messi, eh, el rapero de Buenos Aires, que nos viene a hacer la el aguante y a promover el uso de la palabra como expresión artística. Así que bueno, hoy estuvimos en, en la radio de la UNER. Y bueno, Messi, ¿vos querés contar algo un poco de la sensación de estar acá en Paraná con tantos jóvenes? Y no, no, de 10, la verdad que la, la vengo pasando de 10, mucha juventud. Y la idea de, de mi viaje para Paraná es ayudar, tratar de ayudar, de poner mi granito de arena para apoyar a lo que es la, la escuela pública. Bueno, y también estamos acá con Yamil, que es del CAC Mate Libre. Que bueno, que ahora están en una situación compleja porque hay un recorte de los programas nacionales de los CAC. Así que están en plan de lucha los compañeros. Y bueno, también acá presente expresando un poco lo, lo que viven en el barrio y lo que sienten. Así que bueno, Yamil. Bueno, yo soy Yamil. Eh, ahora yo canto, hago rap. Llevo como tres años más o menos, y bueno, estamos con los por cantar ahora con el mes y todo. La vamos a romper. ¿Y el CD que grabaron? El, grabamos un CD, micro rap se llama. Y bueno, ahí está, está la venta. <ríe> Nosotros somos Alto Vuelo, venimos desde Santa Fe. Un saludo para toda la gente de Paraná acá que nos invitó haciendo el aguante siempre una buena causa. Para toda la gente que nos esté viendo, los pies que hagan rap ahí, que se sumen, que nada el aguante acá para nada. Nosotros. Somos un grupo, pero de amigos, y así nos juntamos a hacer lo que nos gusta. Somos de los que cantamos, después está el, que, el DJ y el compañero. Y nada, entre todos, el que organiza todo. ¿Sotá el cerebro, hermano? Esta seña es buena nada, ¿eh? ¿Cómo le estás pasando? fuerte el aplauso para todos. o la facultad abra la puertas para esto, creo que hay un montón de cosas que tienen que ver con el arte y el rap en este caso y está bueno que la escuela empiece a pensar de esta forma, y empiece a pensarse desde otros espacios y que sí, que los castes, sí son otra forma de pensar la escuela